de igual manera, después de unos segundos Braulio suelta a Cris, Cris se levanta y comienza a dirigirse a la puerta, bueno. deja voy por los demás, Cris, Braulio, Cris, Braulio se levanta y se acerca a Cris. No, si sí le habías dicho que haces. que amor! Sería. Creo que, créeme. Estamos viendo a Scarlett comiendo un mango. Esos son los grupos. Y acción. Amigo, eres la única persona en que confío Traición En quien confío, Eres la única persona en quien confío Y por eres favor, necesito que me creas Y luego, Cris Vaya, me pues, estás poniendo nervioso, nervioso Escúchame, la noche que mataron a Cari Y me atacaron, dejaron un mensaje Acción Luis, ayúdame Es ¡Acción! <risa> Tengo que dejarle esto a Braulio. Corte, corte otra vez. A ver, que no se escucha fea? Se olvidó de diario. Decía, ¿quién sigue? No lo entiendes. Ah, bueno, entonces dices eso. Y luego tú le después de lo que va yo a modificar, Chris, tú le dices, volveré cuando tenga chance, pero por ahora descansa, por favor lo necesitas. Okay. Chris se levanta dejando a Braulio y camina nuevamente. Luis. Memo no me mandado. mandado, puto okay. ok, ¿desde cuál? Desde, ¿Ni creas? ni creas Ok, va, ¿tú me dices? Coincidencia, ok <risa> Ni creas que piensas, ay, no, puto <risa> <risa> Ni creas que soy el único que piensa que no es coincidencia Perdón, me dicen, acabo de olvidar <risa> No <risa> A ver, hablen Canten, hablen la canción No, escucho eh. Qué, ¿Qué tonto! ¿Qué sí. Es que estamos extrañados. ¿Lo ¿Qué te pidió? Una caja de, de madera. madera. Okay. Estoy buscando las cosas. Es que soy el único que ¡Ay, puta madre! Okay. Ni creas que pienso que soy el único que... ¡Ay! ¡No! ¡Ya lo tenía! ¿Verdad? Ni creas que soy el único que piensa que no es coincidencia. ¿Por qué? Ni creas que piensas que soy el único que... ¡Ay! ¿Por qué lo no Ni creas que soy el único que piensa que no es coincidencia. Sí, eso es el problema. Ni creas que soy el único que piensa que no es coincidencia. Va, oh. va, va, dale, dale, dale, dale Baila en 15 segundos. ¿Quieres ser? ¿Quién es el tipo 6? ¿Qué Sí, no sé, tú tienes tipo 6. genial ¿no? Y... Nos mandaste mensaje. qué pendejo! <risa> <Alex>. <risa> ¡Eres el No, ¿Si no? no entiendo. Dice que te... ¿A traer, vez, de Tengo que te intentar detenerlo y dice, Scarlett intenta detenerlo, pero hay... Luis! ¡No, ¡Mátalo Luis! ¡Mátalo! <risa> ya voy, ya me cansé. A ver. <risa> Sigan <risa> igual. Es Sigan <risa> igual, <risa> lo mismo! ahora voy a grabar a Scarlett de crisis de Fondo, pero todo Ay, no va a ¡No mata a mi hermana! Yo no maté a mi hermana. ¿Qué pasó? Tienes que salir corriendo. ¡Dios perdón. mío! ¿Perdón? No, lo dije antes. Él tiene que decir el perdón primero. Perdón. Ok. ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Detente! ¡Es Scarlett, ¡Soy yo! ¡Chris se volvió loco! ¡No lo creas! ¡Es un mentiroso! ¡Él es el asesino! ¡Trató de matarme! ¡Él es el asesino! ¡Dame el arma! ¡No! ¡Es un mentiroso! Esto no fue parte del plan Éramos perfectos Ay me mató lo de isla. Ya ya la tomé. Y acción. Y acción. Ni se te ocurra. Tenés preparado parado, vez. Mike. Chisada es que estabas muy acá también. Ah. <risa> y. Ahorita vemos qué pedo. Acción. Ni se te ocurra. Scarlett, por favor, estoy muriendo. Tengo suficiente. tiempo ten tiempo. Tuvo la grabación. Qué bueno que no la escupiste. A ver otra vez desde que la puñalas tranquila, tranquila. Es más, no levantes la cabeza sin es más. Tranquila, escupe tranquila. la sangre. Sí, pero tranquila. para acá. Tú, tú, tú, tú no, puedes. No que no caiga en el piso, que no se te pegue la boca. Y.. Acción. <risa> Eso te la estás tragando, pero no grites.